el senador Franklin Romero vía Skype. Adelante Franklin, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, señor Rosa. Buenos días a todos los que componen este programa. Estamos dando gracias por la oportunidad por invitarnos a estar presente aquí en su programa. No, gra gracias buenos a días, ti por aceptar Franklin. nuestra llamada y estar siempre ahí. Bueno, ¿Qué no pude hacerlo presencial, ya que estoy fuera de la provincia, en una semana familiar. No, no te preocupes. Eso es lo bueno tuyo, que tú siempre aprovechas para atendernos, aunque esté fuera, eso es importante. Mira, Franklin, hay un tema que se ha estado manejando en el Senado con relación al tema de la reforma. ¿Cuál es tu posición con relación a la reforma? Eh, todos sabemos que la reforma fiscal es una necesidad que ha venido eh, delatándose por mucho tiempo, eh, año tras año, porque sí, es una decisión eh, muy difícil, porque siempre perjudica a, al pueblo de una forma u otra. Eh, los presidentes que hemos tenido pues, eh, no han asumido realmente esta decisión que hay que tomar, la fruto de las malas decisiones, ...las situaciones mundiales que hemos tenido, eh, año tras año, no es algo de ahora, de un gobierno, es una reforma, como hay otras reformas que se tienen que someter, en pro de sacar el país hacia adelante. Eh, yo digo que el presidente Luis Abinader tiene ahora la oportunidad, porque no va a hacerlo ahora, no va a haber forma de hacerlo en los próximos años, eh, porque es una decisión, como te dije, muy difícil que es antipopulista, no es una decisión populista, porque de una forma u otra afecta a todos. Ahora bien, eh, nosotros hemos visto que hay muchas exenciones a través de leyes que se le dan a industriales, empresarios eh, y demás, a funcionarios, a legisladores, y ya de una vez por todas lo que hicimos fue un grupo de senadores reunirnos y decir, bueno, ya que nosotros siempre somos el foco de atención, porque al final somos los, somos los que aprobamos la reforma y todo recae sobre la culpa nuestra, aparte de eso, todo el que quiere evacuar lo hace justamente en el Congreso, especialmente en, en el Senado, por los pocos que somos. ¿Qué hicimos? Presentamos un anteproyecto eh, identificando todas estas exenciones que se están dando, que algunas son favorables o fueron favorables en su momento, pero que solamente están beneficiando a esas personas que lo reciben y muy poco al país. La primer, el primer punto que hicimos fue eh, derogar la ley que otorga exoneraciones a los legisladores, llámese senadores y diputados, que siempre ha sido criticado y últimamente ustedes han visto eh, cómo se ha criticado. Eh, al final. Somos los menos, vamos a decir, porque somos los que más queremos aportar en este momento, eh, no solamente para no ser foco de atención o de señalamientos, sino porque la, el orden empieza en casa. Nosotros hemos identificado eh, unos 217 mil millones de pesos que se van en exenciones, aparte de las que nos faltan, porque en esta semana... Luego de ser aprobado este proyecto en primera lectura, eh, nosotros vamos a identificar otras exenciones que pueden ser posibles eh, de derogar esas leyes y ver entonces cómo captar nuevos ingresos para no tener que someternos a una reforma fiscal que al final de una forma u otra perjudica a los más vulnerables que es la clase pobre. Aunque ustedes vean que una reforma eh, siempre se menciona el rico, siempre se menciona que va a, a afectar a las personas más pudientes, siempre todo recae en el pueblo. ¿Por qué recae en el pueblo? Porque a través del empresariado, los industriales y demás, es. es que se logran esas exenciones, pero ellos de una vez, cuando se le quitan, las reflejan en el pueblo. Así Entonces, es. no es solamente una reforma fiscal que tenemos que hacer, es quitar esas exenciones, es una reforma de captar nuevos ingresos y cortar gastos que tiene tanto el gobierno como, bueno, principalmente el gobierno porque es quien cede la esas exenciones a través de las leyes. Franklin, eh, ciertamente, ese aspecto es importantísimo. Por el aspecto, en lo particular, pienso que se deberían de hacer las exoneraciones eh, de manera completa, eliminarlas. Pero hay un se punto, eh, que sean eliminadas de manera completa. Estamos hablando de un 4.4%, me parece que es que se va del, pro del Producto Interno Bruto en exoneraciones ahora. Están esos aspectos que has mencionado. Eh, es correcto. Desde como, tu... te dije, sí. Carolina, como te dije, Carolina, en esta semana, antes de conocerlo en segunda lectura, nosotros vamos a identificar, Exacto. Eh, recordemos que fue un anteproyecto que se armó el día de antes de ayer, y justamente ayer por urgencia lo conocimos en primera lectura. Ahora va a la comisión. En es... la comisión vamos a desmenuzar el anteproyecto y identificar otras exenciones, cuáles sí y cuáles no, no todas van, pueden ser eliminadas, porque tenemos exenciones eh, que realmente, es... aunque es una... Sí. Acá tenemos la, la de educación, tenemos algunas eh, las iglesias que no las estamos mencionando. Institutos ejemplo, como el oncológico acá, en, en nuestro pueblo, en nuestra provincia. Hay, hay cosas que no podemos, tú sabes, hacerlo de macro, porque de la noche a la mañana nosotros vamos a resolver problemas. Ahora, tenemos identificado identificar exenciones que por más de 20 años se le han estado dando a industriales, a, a empresarios. La Barrigol, que, que recibe 20 millones de dólares anual. Todo eso lo estamos identificando. La, la, la, la, el punto de nosotros, el objetivo es lograr esos 250 mil millones de pesos que necesita el país para no tener que ir a buscar más préstamos. Recordemos que todos los gobiernos, hasta la fecha, hemos tenido que recurrir a los préstamos de una forma u otra y que en la mayoría de los casos, esos préstamos que nosotros tenemos que pagar desde el más pobre hasta el más rico, tenemos que pagar, pues no todas las veces se ha visto eh, en obras en infraestructura que necesita este país. Fra no todo. Franklin. todo vamos, a, no vamos a generalizar. Me gustaría que me aclares algo, porque realmente no manejo la información, cómo fue que se dieron las cosas. En el día de ayer hablaba y me sorprendía, no tanto decía en el caso de Farideh, pero sí de Antonio Taveras, y en el mismo caso de Estrella, que fueron personas que renunciaron a, a, al barrilito desde el principio, y no entendíamos por qué no asumieron y, y, y aprobaron o levantaron o dijeron sí a, a esta iniciativa del senador Jeb, porque ellos en, en principio, en principio, ¿por qué no asumieron el proyecto sino al segundo día y luego de que se dé este enfrentamiento en bauta? ¿Qué fue lo que pasó eh, realmente con el tema? Bueno, mire, esto es cuestión de intereses, de opiniones muy personales en algunos casos, donde no todos tenemos que estar de acuerdo en esto. Por ejemplo, en ese anteproyecto está eliminar el artículo 34 de, de la ley de cine. Y ustedes saben que yo soy un padrino de la ley de cine, que defiendo la ley de cine, pero porque yo piense que a mí me beneficia la ley de cine, yo no tengo que pelear por eso. Yo tengo que pelear por lo que realmente beneficia a la gran mayoría, que es el pueblo y los más necesitados. Y eso está sucediendo. En el caso del presidente Estrella, él votó ayer por el proyecto en primera lectura. Que él no haya sido proponente de eso, pues está muy bien de su parte, porque él como presidente tiene que mantenerse... Eh, Equilibrado. Eh, Equilibrado. Equilibrado. Tiene que mantenerse ajeno a las decisiones hasta que llegue al hemiciclo al menos que sea un proyecto de él, que también como senador lo puede someter. No es que no lo podía firmar, pero yo entiendo que él asumió una buena posición y ayer votó por él en primera lectura. En el caso del senador Antonio Tavera, el senador Antonio Tavera se cree que está entre el bien y el mal y que es lo máximo. Ese señor, cada vez que tenemos un debate, va a los medios a, a detutanar, a acabar con el resto de los senadores porque no se votó por algo en lo que él quería que se votara y viceversa. Entonces, eso fue lo que sucedió. Faride está fuera del país. Eh, Faride dijo incluso en una entrevista que ella no lo firmó porque no se lo habían presentado o porque estaba fuera. No sé qué fue lo que dijo y no la vi, pero sí me comentaron. Pero sí. eso es el debate. Eh, el senador Tavera puede tener otra propuesta eh, y es lo que quiso decir ayer es que... Hacer suyo el proyecto de una forma o de otra, cuando realmente no es suyo, porque es proponente ni coproponente. Y hablar de la, del famoso barrilito, el fondo especial, que por ahí fue que él se metió. Pero en nuestras declaraciones quedaron claras, en nuestras nota de prensa que hicimos, donde nosotros estamos presentando un anteproyecto de ley para derogar las leyes que dan esas exenciones. El tema del fondo especial, llámese barrilito es una resolución, no podemos meterlo en un proyecto de ley, pero si sí lo sometimos al final de la nota de prensa donde nosotros, de aprobarse todas estas eh, eh, derogaciones estamos incluyendo también que se ha eliminado el barrilito bien, Franklin eh, yo tengo el criterio de que hay cosas que no deben de eh, sacarse quitarse definitivamente en términos de las exenciones y exoneraciones, quizás cambiarle un poco la cara en el sentido de un impuesto único por ejemplo, para instituciones que uno sabe que dan un servicio y que no tienen ayuda de ninguna otra entidad, ni del gobierno a veces, no están en el presupuesto nacional y por ende, tienen que vivir haciendo... Malabares Malabares, ¿verdad? Entonces, no sé qué tú opinas con relación a eso, sí tu criterio es que las exenciones sean liquidadas todas definitivamente o si sí, se deba ver eh, algunas que en realidad eh, debieran de quedarse o por lo menos limitarse un poco, pero no quitarlas definitivamente. No, ya, ya, ya nosotros eh, hemos sido claros respecto a eso, que lo que tiene que ver con las educativas, lo que tiene que ver de salud, eh, no pueden ser eliminadas. Así tenemos que observar, así tenemos que, que mirar eh, que se si le está dando el uso correcto. Ahora bien, nosotros estamos, nuestro objetivo principal es la parte industrial, la parte empresarial, que son los que más reciben. Sí, eh, aquí hay sí. gente que reciben exenciones y exoneraciones de combustible que tú no te puedes imaginar. Sí, claro. De, claro. De instituciones eh, y exoneraciones de vehículos. Los, los vehículos de los senadores son 32, que lo compran ellos, con su, lo compramos nosotros con nuestro dinero, solamente tenemos la facilidad de la exoneración. Eh, donde de una forma u otra se aporta a través del combustible, porque la mayoría de sus vehículos son vehículos de alta gama y de una forma u otra también benefician al país. Ahora bien, como es ya personalizado, nosotros entendemos que no podemos ser nosotros hacer una ley donde alguno no legisla para uno mismo, ya somos parte del pueblo y por lo tanto nos estamos poniendo en primera fila. Ahora bien, eh, esas instituciones de servicio, que son algunas eh, ONG en su gran mayoría, pues nosotros tenemos que observarlas. Y mantenerlo porque de la noche a la mañana no vamos nosotros a cambiar el mundo si sí podemos empezar a aportar el primer granito de arena Pero aquí, lo que tenemos, aquí lo que tenemos que pensar esto no es para las próximas elecciones estoy pensando en las próximas generaciones entonces lo que más nosotros estamos identificando es al mismo gobierno, los gastos que tiene el gobierno, en qué? en salarios en vehículos en, en, en qué otra cosa que tiene en publicidad, nosotros estamos sometidos el presupuesto de 2022 eh, el monto asignado para publicidad del estado que es de 4.800 millones de pesos, pues baje a 2.000 millones, estamos ya ahí recuperando 2.800 millones de pesos, que en la mayoría de los casos no Las son asesorías utilizados. se van, un dinero no, importantísimo. Plus, plus, plus, plus, salarios, aquí los salarios están eh, por encima del presidente, todo el mundo violando sí. totalmente sí. la ley salarios, entonces nosotros estamos sometiendo eso, que nadie gane, que haya un tope y que el tope sea el presidente, que no haya exoneraciones de vehículos que no haya eh, compras de vehículos de más de 30 mil dólares o sea, lo que estamos haciendo es lo que el pueblo por muchísimos años nos viene pidiendo, que por derechos adquiridos ya había sido difícil porque siempre perjudicaba principalmente a quienes tienen que aprobarlo, a quienes a los legisladores, ahora nosotros yo le puedo decir como senador que eso va a ser aprobado eh, porque aquí usted no ven a un legislador de un partido de oposición, de un partido en el, del partido en el gobierno, sino que somos los senadores. Esto no es una decisión ni siquiera del partido. Esto es el Senado de la República que por mayoría decidió someter este proyecto. Eh, Franklin, en el caso de los de los diputados, que en principio vimos algunos que no estaban de acuerdo, bueno, eso es natural. ¿Se podría eh, caer ahí el proyecto? De ser aprobado en el Senado, pues inmediatamente tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Ellos lo pueden modificar, ellos pueden aprobarlo tal cual eh, y pueden sumar otras leyes. Eh, de no, perdón, mi amor, te pregunto desde el punto de vista de las posiciones asumidas en sentido general de los diputados. ¿Qué percepción tienes? Eh, yo creo que ellos lo van a aprobar también lo okay. que yo entiendo, que ellos van a aprobar, quizás ellos van a presentar sus modificaciones, recordemos que somos dos alas del Congreso diferentes, eh, que sea otra cosa que yo también someto, que debemos tener un Congreso que sea unicameral tenemos a 222 legisladores tomando decisiones y nunca nos hemos puesto de acuerdo, casi nunca primera vez, yo puedo decir que en los, en los, en los cuatro años pasados y ahora es que hemos logrado leyes que tenían más de 20 años, que nunca se aprobaban y ahí podemos tener la ley de partidos políticos, la ley electoral, el código penal que ya está a, a un, a un traste que se, se, sea aprobado. Ya estamos sacando el informe favorable en las próximas semanas, si eso permite. Eh, y otras leyes que la constitución de 2010 nos manda a que sean elaboradas y aprobadas. Bien, gracias a nuestro senador por la provincia Duarte, Franklin Romero. Quien ha estado con nosotros vía Sky, motivo de su gentileza, ¿no? Franklin ha sido siempre un hombre que responde y responde bien las, las sí. cosas que porque tiene un pensamiento bastante claro. Uh. Gracias, Franklin, por eh, tu.